¿Cómo cuidar la piel en el verano? Empezó el, eh, ayer, el calor era muy intenso y los rayos solares son lindos, nos alegran, pero también pueden traer problemas de salud. Y tenemos ese primer tema, entonces, ¿cómo cuidar nuestra piel en el verano? El otro tema, ¿se puede hacer blanqueamiento de los dientes? ¿Es bueno hacerlo? ¿Cómo se hace? Vamos a preguntarle a un especialista o a un odontólogo sobre blanqueamiento dental, el segundo tema. Y el tercer tema que tenemos para el día de hoy son tips para empezar el año nuevo con mejor actitud. Sí, pues debemos tener una buena actitud. Nos vamos con esperanza, con, con anhelos que tenemos y vamos a hablar con un psicoterapeuta para que nos diga cómo podemos tener mejores esperanzas para el año 2020. Entonces, damos inicio a esta experiencia, la mejor experiencia de salud que existe en el país, en Radio Capital 96.7, la Radio de Lima, y estamos llegando a todo el Perú y a todo el mundo. Voy a presentar a nuestro primer invitado, al doctor Carlos Rivera, un amigo y gran profesional, dermatólogo él, y vamos a hablar sobre los cuidados de la piel en el verano. Carlos, bienvenido. A Radio Capital Gracias por la invitación Y gracias por este medio que, Para ayudar a conocer mejor La salud en verano La piel La piel es la más expuesta En el verano Porque nos quitamos un poco más la ropa O sea, usamos ya más las mangas cortas eh, Usamos short O si no vamos a la playa Usamos una ropa de baño Y entonces nos exponemos al sol es lindo, Cuando, ¿no? Cuando sale el sol, todos nos sentimos contentos, alegres, nos da muy buena. Pero el sol tiene sus cosas. ¿Cómo qué, el, los rayos solares pueden dañar la piel, Carlos? Claro, los, los rayos solares eh, generalmente se quedan en la superficie los más malignos, ¿no? O sea, los rayos ultravioleta C. Pero los A y los B tienen ciertas características. un ejemplo, ¿no? El, el ultravioleta B es el que te quema. Esa piel roja, el que, que no se es. broncea. En cambio, el, el A es no un te tipo quema? De ultravioleta. Ultravioleta, ya, okay. No quema, pero igualito causa lesiones. El exceso de esta exposición en pieles susceptibles. ¿Quiénes son los susceptibles? Los muy blanquitos. Blanco, papá Noel, ahora que estamos en Navidad. Y hasta el, el pelo castaño. Con ojos claros. Es una persona más susceptible sí, a los rayos sí. ultravioleta que usted, que tú nos estás comentando que son los dañinos, claro. los cuales hay dos tipos, los A y los B. Los A nos enrojecen, pero los B a la vez no lo hacen, pero nos puede causar daño. ¿Qué puede, eh, a ver, la exposición al sol? Carlos, eh, la gente va, yo no sé si tú te acuerdas, en mi época también, la gente agarraba y... y para un símbolo de una buena vacaciones era negrearse, poner tostarse. Sí, y, y eso... ¿Eso es bueno? Eh, eh, no. ¿Por qué? Primero, porque si es que no es una, un bronceado progresivo, no le dejamos a la piel eh, cuidarse, ¿no? Ahora, nosotros tenemos una ventaja, ¿no? Yo soy un blanco mestizo. Claro. O sea, parezco blanco, pero soy mestizo y con mucho orgullo. Entonces, ¿qué hace esta, esta predisposición con gente que ha vivido y, y sigue viviendo en el Perú? Que son la gente desde la época de los incas. Eh, ellos tienen una melanina mucho más adaptada a este clima. Okay, felizmente feliz. Esa melanina los protege, pero los que vienen de Europa, o sea, los blancos blancos, ellos tienen una melanina que es de un color entre naranja y rojo. Melanina es el, la, la, la el, el, no el pigmento que no da el color ¿no? de la piel. Eh, le da el pigmento y eh, es una forma de defensa. Ahora, eh, si nosotros vemos eh, las costumbres que se están eh, transformando, entre comillas, ¿no? de, eh, por la globalización, la gente ya no usa sombrero de ala ancha. Pero, Pero nuestros abuelos sí lo usaban Claro, y, y es, bueno, en el norte, en Piura, entonces se usaban unos sombreros muy grandes ¿Debemos usar sombreros claro, para protegernos? Porque el factor de protección 15 que nos da un, un sombrero de ala ancha es un factor que protege muy, muy bien Y se ve bonito, ¿no? Unos sombreros claro. grandes, las damas con sus sombreros bonitos, ¿no? Este Y a la vez que se protegen del sol y, y si ustedes van a la zona de Amazonas, la gente de la zona, o sea, las que uh -huh. son nativas o el traje típico, es de manga larga. A pesar que, que, que, que, hace, clima... que hace calor, usan manga larga. Claro. Exactamente, cierto. Y, y, y, y nuestro famoso chalán no está en vivirín ni en, en manga corta, está con manga larga. Con manga larga, lo ¿Por qué? Porque esta fotoprotección... Es muy adecuada. Entonces la ropa no puede proteger, eh, no necesariamente debemos usar manga corta. Por ejemplo, los taxistas, te has dado cuenta que ya es una claro. costumbre, usan una malla, ¿no? Y eso les protege, porque ellos todo el día están en el sol. Claro, y, y si es que ustedes se ven ve sus brazos, véanse, y a veces vamos a encontrar puntos blancos. ¿Ya? Y puntos negros. ¿Eso ¿Qué significa? Piel fotoexpuesta mucho tiempo al sol ver, Que mira. ya ha causado lesiones Caramba, estamos nosotros hablando sobre Cuáles son los factores que dañan la, la piel durante el verano Usted nos puede llamar al 212-5353 Hay piel, Carlos, el doctor, estoy con el doctor Carlos Rivera Es dermatólogo, él es especialista en piel Carlos, hay pieles más sensibles y pieles que se protegen Tú lo decías, quizá los más blancos son los más eh, más sensibles y deberían protegerse más Claro, ahora hay hay Cosas académicas que a veces uno no, no los entiende, ¿no? Fototipo Pero en otras palabras, ¿qué significa? Te expones al sol Te pones rojo Y te duele al tocarte Eso es quemadura Hay gente que se quema Y hay Grandes eh, personas Que se queman mucho Y hay personas que se queman muy poco Exactamente, Entonces, ¿no? O se broncea poco, ¿no? No, broncea, broncea es el, el color cambio oscuro. de lo blanco a un color más oscuro Ya, ya Y hay gente que no se broncea para nada Claro Los blancos Papá Noel, esos nunca se van a volver morenitos ni oscuritos Nada, Ellos sufren. Eh, vamos a hacer una pausa, doctor Rivera eh, Y yo quiero dejarle una pregunta Y seguro todos nuestros amigos nos lo están haciendo eh, si voy a la playa, porque nos gusta ir a la playa pues estamos, Vivimos en la costa eh, Y la gente viene también de otros sitios a la costa Por el verano ¿A qué hora debemos ir a la playa? Antes yo recuerdo Nos íbamos a las, los chicos muchachos Nos íbamos al mediodía A la playa, es bueno ir al mediodía ¿A qué hora es la, la hora Donde el sol no me va a dañar? ¿Qué opinan ustedes? 212-5353, Estoy con el doctor Carlos Rivera, el dermatólogo y hagan ustedes las preguntas que quieran, tiene alguna manchita en la piel, se le pone, eh, hay gente que, que cuando se expone al sol le sale más pecas, ¿por qué? Vamos a preguntarle en el siguiente bloque a nuestro amigo el doctor Carlos Rivera, dermatólogo, y nosotros estamos en buena salud, soy el doctor Dante Dicho, hacemos una breve pausa, y no se vayan por favor, estamos en buena salud, ¿dónde? En Radio Capital. Muy bien, continuamos con el programa de Buena Salud aquí en Radio Capital. Soy el doctor Dante Nicho en la conducción del programa. Oiga, terminando ya el año, ¿no? 2019 se termina el año. Y esperanzas para el 2020, por supuesto. Queremos un país saludable, eso es lo que buscamos. Un país saludable y Radio Capital que colabora con ello con este programa de Buena Salud, creando una cultura de salud, una cultura de prevención, que es lo que queremos nosotros eh, aquí. Y justo invitamos a los mejores eh, profesionales de la salud para que nos ilustren sobre temas, como por ejemplo hoy día tenemos al doctor Carlos Rivera, él es dermatólogo, y nos está dando algunos tips, cómo cuidar la piel en el verano y qué cosas debemos cuidar. Carlos, yo te dejé en el bloque anterior, te pregunté, ¿qué hora... ¿A qué hora puedo ir a la playa? Porque me gusta la playa. A usted le gusta la playa. Los televidentes, los radioyentes le gusta la playa. Queremos ir a la playa. ¿A qué hora debo ir? Eh, ¿Al mediodía? Yo, yo le diría no a qué hora, sino con qué frecuencia ah, okay, progresiva bueno. para que la piel se defienda. Perfecto. Y eh, si es que nosotros no hemos ido a la playa en tanto tiempo y nos queremos sobreexponer, no abusar de las 10 y de las 3. el 10 3. de la mañana a, a 3 de, de la tarde. tarde. No, debe, ese no, es, se debe no se abusar. debe ir. Si es que nosotros vamos ahí, usemos un bloqueador. Ah, Aún okay. la FDA ahora lo recomienda por, por su incidencia de gente blanca y de cáncer claro. de piel. Okay. O sea que el, el sol puede ser a la larga un, un agente cancerígeno. Sí. Ok. Ahora... Okay. Allí es muy importante. Nosotros tenemos la sociedad de dermatología y el círculo dermatológico siempre por, propone la prevención, ¿no? Totalmente. El A, B, C, D y E del melanoma. ¿Usted tiene un lunar? El melanoma es el cáncer de piel el más agresivo, sumamente el, agresivo. Y mata, es el que más mata rápidamente. Rapidísimo, sí, ya. lamentablemente. Ahora, los cánceres de piel... Son los cánceres más frecuentes. A ver, mira. Pero muchos de ellos se pueden manejar. Qué bueno. Sin riesgo, pero el melanoma es muy agresivo. Eh, terminando esto para que la gente, si tienes un lunar que tiene A de asimetría, ya no es el círculo ni el ovaladito, sino es una cosa media, media festonada. Nuevo Huevo estreado pero con fuerza yeah. Esos que te salen medios yeah. estrellados eso, eso no es Ese bueno Eso es malo El B es, es eh, los bordes Si yeah. usted ve que los bordes quieren crecer Más que el que, que lunar propiamente dicho. Claro, eso es malo Y C es el color Más de dos colores es malo Ok, entonces Y, y el, el D eh, es el diámetro nosotros tenemos un lapicero Y normalmente este borde ya, Más el seis borde de 6 milímetros es malo Pero ahora Tenemos que ver lo que se llama evolución ya. Porque lunares nos van a salir hasta de viejo Que es normal Que es normal Pero si nosotros tenemos un lunar de crecimiento rápido Que tiene alguna de estas características Que puede sangrar Etcétera, etcétera Ah, ok. Cuidado. Mucho cuidado, cuidado. de frente al dermatólogo. Si ya hay antecedentes en la familia, Ajá. con mayor razón. Correcto. Ahora, el dermatólogo, hay un aparato que se llama dermatoscopio, ya. que es muy especial, es casi como un microscopio ya. pequeño, okay. que nos hace ver los lunares muy grandes. Entonces y los sobre, detalles. Los detalles. Correcto. Y hay criterios dermatoscópicos que hacen el diagnóstico ...más eh, fiable... ...ya... ...entonces ya no se hace... Un, un, ...se hace un procedimiento más seguro... ...perfecto... ...perfecto... ...entonces... Eh, y, y ...yendo a lo nuestro de lo, del ¿Verdad? calor... ...y el sol... ...el sol puede activar algún tipo de cáncer... ...en alguno claro. de estos... Eh, ...lunares por ejemplo... ...sí... ...ah ok... Sí. Pues mira entonces ahora, es que tenemos ...ahora nosotros... ...nosotros... ...por eso yo... ...yo digo... Que nosotros tenemos una raza especial. Felizmente. Claro. Para bien. El mestizo. Para bien. Está. Qué bueno. Más. Uh, más uh, más uh, tolera mejor el sol. ...nuestro... Es que es nuestro territorio, es claro. nuestro clima. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué hace? Mientras que tengamos, seamos muy europeos, o sea, muy blancos, ya. corremos mayor riesgo. Más riesgo. Ahora, en esta zona. En esta zona. En la zona costera, vamos a decir. Ahora, hay una cosa muy importante. Primero, no poner bloqueadores en niños menores de seis meses. Ah, eso es buenísimo, Carlos. Muy bien que toques ese tema. El bloqueador. Primero, yo te pediría, por favor, vayamos así un poco de espacio para, para hacer una parte muy didáctica. El bloqueador. ¿Cómo elijo el bloqueador? Pero, Carlos, ¿los bloqueadores son caros? ¿O, o no? O, porque me dicen que el más caro es el mejor... Es así, tú sácame de esa duda Ya, yeah. yo creo que eh, debemos de consultar al dermatólogo Ya, para el uso del... Para el uso ¿Se puede usar de... bloqueadores? Digamos, eh, eh, por ejemplo, el mismo bloqueador que uso yo Lo puede hacer nuestra productora, la señorita Mangiari O nuestro amigo de, de, la, de los sonidos O sea, ¿es el mismo o depende de algunos factores de la persona? ¿El más claro, el más oscuro? ¿Qué bloqueador debo usar? Los bloqueadores han ido evolucionando. Ok. Comenzando por aquí. Yo recuerdo mucho a, a mi maestro, el doctor Dante Mendoza. Ya. Eh, Me él, él prescribía su bloqueador, él formulaba su bloqueador. Claro, antes se, se hacía la fórmula para... Y material, era un ¿no? factor 15. Y un bloqueador 15 es un buen bloqueador. O sea, y Ahora. ese que me dice eh, 30, 50, eh, factor 100, eh, ¿esos son mejores o peores? O, ¿O es igual? Ya. Eso es una excelente pregunta. Nosotros tenemos algo así. ¿Ya? Normalmente sería así. Y ya. Te refiero, porque también estamos ya. en radio, Carlos. Ya. Entonces. O sea. Nosotros hacemos una curva en el bloqueador. Ajá. O sea, a partir de 15, los cambios son menores. O sea, ya. a partir de 15, uno se protege muy bien y los cambios de protección son cada vez menores. Ya. ¿Qué significa? Que yo tengo un 30, un 50 y de 50 para, para arriba es un engaño. O sea, qué bueno, Mira, me lo dice una persona que conoce de esto, es bueno que nos lo diga, porque a veces uno va y, y a la botica, a la farmacia o, o donde venden cosméticos y dice, acá tengo el factor 70 y el factor 70 cuesta, por decirte, 50 soles y me dan el factor 20, el bloqueador factor 20 o 15 y me dicen cuesta menos. Y yo pues por asegurarme me compro el de 50, el de 70 y que cuesta mucho más caro. Y no es necesario entonces... No, ne eso. no es necesario. Es bueno porque, que me lo digas Porque 50 gente... más, Europa ya no permite que se ponga 70, 80, 100. Oiga, porque, porque hay, hay yo he estado hace poco, hay que uno que dice 100. Claro, porque es engañoso. Ya. No es una... Uh, no es, no una es proporcional. Al, al grado, es ah, una curvita, o sea, la variación entre un 50 a, a un 100 es poco, poco. menos de 5 no grados vale la de pena. protección, no vale la pena. Entonces, Carlos, ¿yo puedo usar un factor 15? Sí, es bueno. Es bueno, Ahí es bueno. Ve, mire, qué interesante lo que nos estás diciendo, Carlos, el doctor Carlos Rivera, él es dermatólogo y sabe de esto, así que escuchémoslo. O sea, ¿puedo tomar un factor 15? O sea, el bloqueador que dice factor 15. Sí. Okay. A mí me gustaría eh, explicar eh, esta parte y que ustedes ten, tomen conciencia. Primero, si te quemaste, no te pongas bloqueado. O sea, si me fui, me quemé y quiero echarme bloqueador, ya no puede ya no va a ser efecto porque ya me quemé. Claro, pero... Sigues exponiéndote al sol claro y hay gente que se pone el bloqueador para no seguirse quemando. Ah, ok. No, no debe de hacerse eso. Esto tiene que ser antes de. Ya se lesionó okay. y puede entrar productos que no deberíamos de entrar Te o entiendo. volverse alérgico a productos que son bloqueadores. Ahora, más factores de protección, más factores de protección, eh, tenemos tenemos el riesgo de que esos factores de protección, o sea, un 15 tiene pocos elementos, un 30 tiene más bloqueadores, más compuestos, un 50 tiene más compuestos para llegar a 100. Tengo una lista retafila de compuestos. ¿Por arriba. ejemplo cuesta más caro? Por, eh, sí. ¿Inclusive? Sí, bueno. cuestan más caro, pero son más alergizantes. Buena. Qué bien, el doctor Carlos Rivera, excelente Carlos, lo que nos estás diciendo nos está sacando de unas dudas tremendas a todos nuestros amigos. O sea, primero, no, no necesariamente debo usar un bloqueador con factor que me diga 80, 70, no, con 15 basta y está bien. Y aquellos que son más, con más factores, tienen más elementos y pueden causar inclusive alergias. Qué claro. interesante. Ahora ya eh, cada vez ha ido modificándose Ajá. los usos yeah. han ido descartando esas sustancias los pava ya, uh -huh. ya han sido retirados completamente de todos los bloqueadores ¿Y para era el pava no ¿Es, eh, un... es una es una sustancia. sustancia que se probó de que no ayudaba mucho y, y lo no tenía tener riesgo entonces lo sacaron Caramba. entonces por eso hay un dilema el bloqueador es de venta libre un OTC o es uno, un medicamento de uso del dermatólogo, dermatólogo por prescripción. Muy buena, y eso lo vamos a conversar ahora. De bien, porque es que la gente va a, y, y le dice pues al... Al, al Dependiente de la botica, oye, qué bloqueador, ¿verdad? y hay de distintos colorcitos todavía. Este, los frasquitos son bonitos y todo ello. Entonces yo digo, ese está bonito, y me cojo y dice, factor 70. Ah, bacán, es mejor, debe ser mejor que el 15. Y tú nos acabas de aclarar muy bien que el factor basta con un 15, que el resto sería inclusive que te, tiene más sustancias. Vamos a seguir conversando, está muy interesante, Carlos. El doctor Carlos Rivera es dermatólogo, y nos está. Diciendo cómo cuidar la piel en este verano Soy el doctor Dante Nicho. hacemos una pausa Y por supuesto usted se queda ahí Para seguir en esta linda experiencia de salud Que es buena salud Radio Capital Oiga, el doctor Carlos Rivera es un gran dermatólogo Lo conozco muchos años un, Lo conozco desde la universidad Un gran estudiante Y por ende un gran, un gran profesional Y él se dedicó a la piel a estudiar la piel y por eso es dermatólogo doctor Carlos Rivera y nos está dando algunos tips muy importantes que a veces no sabemos no uno voy a la, a la botica y escojo el, a ver cuál es el más bonito cuál es el, cuál es el, cuál es el bloqueador de moda no de repente por la marca o por la propaganda pero no debemos saber qué es lo que estamos usando Carlos tú me decías que con un factor 15 eh, era hasta, bueno bueno no necesariamente tengo que usar un factor eh, 50 ni 100, que eso ya sería porque, en fin, pero con un 15 basta y sobra. ¿Qué, ¿Cómo escojo un bloqueador? Ya, lo ideal, pues que tú, los dermatólogos, me digan qué que, sí. que bloqueador debo usar, porque de repente mi piel es grasa. No es como la de nuestro amigo, el, el que está en, la, en, los, en los controles. Él tiene piel seca, es lo mismo no. ¿Usaríamos el mismo bloqueador? No eh, Conforme va pasando El tiempo Estamos haciendo modificaciones uh -huh. Hay bloqueadores para acné Hay bloqueadores para piel rosácea Esa piel roja Que toma un poquito oh. de licor y ¡fum! Se incendia Entonces, esto interesante O sea, el bloqueador Para una persona que tiene acné Es distinto claro. que, el que yo usaría, no tengo acné Claro tiene, tiene ciertas cosas que lo hacen mejor. Perfecto. Para la piel seca hay bloqueadores, para las pieles un poco más oscuras, Ajá. hay bloqueadores. Las personas morenas tienen otro tipo de bloqueador. Sí. Ajá. Las muy morenas no van a necesitar bloqueadores. Mucho, mejor. Mejor, mejor. mejor. Se, ya su piel se está protegiendo. Sí. Ahora, los medios físicos yo siempre los voy a recomendar. Medios, o sea, físico. medios físicos que son. Mangas largas. Ya, ok. Para protegerme el sol. Sombrero de la ala ancha, ancha, tus lentes, porque todo el mundo dice la piel, pero los ojos se dañan con el sol. También. Con claro, entonces. Entonces eh. tienes que protegerlo. Ok, con unos lentes. Que, que eh, tengan baños VB, VA. Pueden ser ya. como los míos. Ahora dicen, tienen este una marquita que dice V. ¿Qué es eso? Eh, Protección. La protección es ultravioleta, hay ah, okay. de 400, hay de 100, eso yeah, okay. lo dejo al campo del oftalmón. De Pero yendo a lo nuestro, ¿cómo elijo el, el bloqueador? Que lo te... ideal, lo que me acabas de decir, es interesantísimo, señores. Eh, la, cada uno tiene una piel distinta y por ende el bloqueador sería distinto. Y el dermatólogo sabe cuál recomendar. Pero Carlos, no, de repente, pues ya me estoy yendo a la playa y, y ya no tengo tiempo de ir yeah. al dermatólogo. ¿Puedo comprarme un, un bloqueador? Claro, podrías comprar, pero que tenga varias cosas. A Primero, ver, que lo hayas conocido antes. ¿Por qué? Porque si tú usas un bloqueador que te va a arder, yeah. ese no es para ti. O sea Será que para tu vecino. ¿Me puede causar alergia? Claro. Ya. Yeah. Entonces, eso no es para ti. No solamente alergia, puede ser irritativo. Irritativo, ya, yeah, ok. Ya. Entonces, ahora, bien, bien. La, la otra cosa es de que debemos de ver de que diga UVA, UVB. -B. Ya, ultravioleta A, ultravioleta B, que me proteja contra esos sí. dos. Sí, hay, hay algunos bloqueadores que son pocos que ¿Y dicen ¿Y lo dice la etiqueta? IR. Sí, lo dice, lo dice la etiqueta, perfecto. Y el otro es IR. ¿IR? Sí. ¿Qué cosa es IR? Infrarrojo ok entonces ojo ojo cuando vayamos a comprar el bloqueador usted agarre y en las especificaciones atrás de los componentes y en las eh, especificaciones del medicamento porque es un medicamento el bloqueador de debe decir v v a v b, -B -I -R. r si dice v -B, ya es bueno. ...pero si es que tiene las otras dos, es mejor. Mejor, ok. Ya. Entonces lo ideal sería, sí, que tenga los lo... tres elementos eh, para eh, correr Ese es lo ideal. Ahora, los bloqueadores son muy importantes en gente que es, es muy blanca... Ajá. ...que tiene antecedentes familiares de cáncer de piel... ...porque no solamente son lunares, a veces son pequeñas heridas... Que no cicatrizan y sí, sangran. Sí. Si son pequeñas es mejor, porque una biopsia, un procedimiento mínimo y adiós problema. Okay. Pero si es muy grande, un colgajo es, puede ser desfigurante, ¿no? Claro. Dime, el, el seguimos. yo estoy preocupado por el, por el bloqueador. Entonces, los bloqueadores vienen en, en solución sí. acuosa, en crema, en gel... Porque me los presentan así. Yo, yo estaba en un, en un lugar donde te decían: este con gel, este con. Esto es crema, y creo que el otro era un poco más espeso, como pasta. ¿Cuál debo usar? Ya. ¿Cuál es cojo? Ya me dijiste muy bien: VA, que es el que debe tener, VB y R. Son ya. las siglas que debe tener este. Sí, eso eh, sería lo ideal. Ahora, el, la presentación. Es muy importante, porque Bien. si yo tengo una loción, es Ajá. más fácil agarrar y embadunar toda mi espalda y todas mis piernas, loción. todos mis brazos. Ahora, si es que usted ve, hay gente que son los surfistas que más paran eh, eh. En, en, en la playa, Ajá. que tienen una ropita de tela que los cubre hasta... Carlos, Las manos. Cierto, yo he visto ahora ropa de baño de ese tipo, en la cual se les pone a los niños. Hay gente que ya estira claro. eso, ponerle todo como un buzito, que por supuesto no produce calor, pero todo es un buzo. Entonces, así como los me has hecho recordar bien, como los surfistas, exactamente. Claro, entonces tengo menos superficie para, para untar, el, untar el bloqueador. Ya, loción. La loción. Eh, si es que no tengo eso, prefiero una loción para que se esparza más, más rápido. Más rápido o una crema fluida. Crema también, ok. Ahora, hay, hay pieles que son muy grasas, necesitan un gel crema o un gel. Un gel, perfecto, lo que están muy grasoso. Sí, los la que piel, es grasoso. piel es pieles muy grasosas. He visto unos bloqueadores en spray. Claro, esas son hay? lociones. loción es sí, no sé. Pero es más fácil atomizarlo Atado. y Ah, Perfecto, entonces bien? está ¿Puedo bien. Puedo comprar también uno de ellos. ¿Y claro. eh, por qué son tan caros los bloqueadores, Carlos? <risa> en, en realidad... Eh, no deberían ser mucho, ¿no? Claro, si nuestra industria farmacéutica eh, se vuelve fuerte, claro. los precios bajarían. En realidad, el, el, el bloqueador, la mayoría son importados. Claro. Son de muy buena calidad, ¿no? Sí, no sí, hay que hay, hay bueno. Pero nosotros debemos de proteger a nuestra gente. Claro. No solamente de, de los, de, del, del sol, sino protegerlo en la parte económica y claro. también en sí, la claro. calidad del producto, ¿no? No, te comento esto porque yo en algún programa similar, eh, la gente llamaba y decía, sí, pero no, no tengo para comprar un bloqueador yo. Yo quiero protegerme, pero no tengo para comprar un bloqueador. Pero tú has dicho también los medios físicos, ¿no? el usar la manga larga, el, el sombrero de ala ancha y los lentes, los lentes los también lentes. que podemos usar. 212-5353, si quieren hacerle alguna llamada, alguna consulta al doctor Carlos Rivera, él es dermatólogo, especialista en piel y nos ha ilustrado, oye Carlos, de verdad, me has ilustrado muy bien con esto de la, del bloqueador, no sabía yo, a veces uno va a la, eh, quiere comprar el bloqueador de mayor factor. Pero realmente no tiene razón de ser, tú me has dado una explicación muy, muy académica de lo que es, ¿no? Sí. Correcto, 212, perdón, 5353, la central de Radio Capital, si usted quisiera hacerle una consulta al doctor Carlos Rivera, él es dermatólogo. Este, Carlos, ya estamos llegando al término de este bloque, contestamos esta pregunta, este, este, este, oyente. Aló, muy buenos días. Buenos días, doctor Nico. ¿Cómo estamos? Qué gusto... De, de escucharla y cuál es su nombre y de dónde nos llama, por favor. Igualmente, de acá de Pachacamac, soy Claudia. Ah, bueno, eh, estoy con el doctor Carlos Rivera. usted hacerle alguna pregunta? Él es dermatólogo, muy buen derma dermatólogo. Sí, justo quería preguntarle, que tengo acá un bloqueador que compré que dice que es 100. 100, dice. Exactamente. ¿eh? Dice que es un V, V, B, F, F, F 100. Ya, pero cuando te dice hay, V... Hay otra denominación que se llama SPF. Sun Protection Factor. S o, o, o FPS, eh, Factor de Protección Solar. Eso Ajá. es lo que hemos dicho, ¿no? Si tu piel es eh, no es muy blanca y es trigueña, Ajá. puedes comenzar a usar un bloqueador de 15 y es bastante bueno. El de 100 no es malo pero tiene muchos más componentes que algunas veces ciertas personas se pueden volver alérgicas. Por eso al niño de menos de seis meses no se pone bloqueador, se pone medios físicos, protección o sea, de que ropa. Esto no lo puedo usar. No, no, sí, sí, sí, lo puedes usar con mucho, muy bien. Y si tienes eh, la piel muy sensible al sol que te quemas, o sea, te pone roja y te al tocarte te duele. Si sí, lo tienes que usar obligatoriamente. Y dime, Carlos, si ¿sí? para la señora. ¿Cada, cada, cada cuánto dos tiempo? A tres horas. A Ahí dos, está. Ahí está. Era que quería. Cada dos a tres horas. Gracias, gracias por estar en Sintonía de Radio Capital. Car gracias, señor señora. Eh, Carlos, muchas gracias. De verdad nos has ilustrado muy bien. Y este. Tenemos que cuidar la piel. Definitivamente. ¿Quieres darle algún consejo a nuestros amigos? Eh, no se pone bloqueador en piel quemada. Se tiene que recuperar de la quemadura para usar bloqueadores en el cuerpo. ¿Por qué? Porque es más permeable y pueden entrar muchas cosas con nuestra piel. La segunda es cada dos o tres horas. La tercera, protegerse de 10 a 3 no, no sobreexponerse en esos, en esos momentos, y si necesitas trabajar, porque hay gente que trabaja claro. en el sol como los policías, entonces cuidarse de ir en la parte de la sombra, tener su fuego, su protección con su gorro bien puesto, y usar un bloqueador en la forma que les indicaba. Si sí, esto del gorro de alancha ancha debería usarse, yo he visto en algunos policías ya en el norte que lo usan, en claro. Trujillo, si no me equivoco. Y, y en Arequipa. En Arequipa también, ¿no? Qué sí. bueno, qué bueno. Bueno, estamos muy bien. Carlos, doctor Carlos Rivera, el dermatólogo. Carlos, ¿dónde estás? ¿Tienes alguna... Uh, ¿Dónde te podemos ubicar con eh, nuestros amigos? Por favor, eh, mi teléfono es 997591830. De nuevo, Repito, por favor. 997591830. 30. Ok. ¿Estamos ahí? Sí. ¿Y ¿En alguna página de las redes sociales? como te, te Carlos Rivera? <ríe> <¿También>? Sí. Sí. <ríe> Muy bien Carlos, es un gusto siempre tenerte y yo te conozco muchos años, sé lo gran profesional que eres y te agradezco mucho que hayas estado acá tan tempranito, te hemos levantado sí. muy temprano. No, eh, es un gusto tenerlos claro. y disfruten este sol, el sol es bueno, nos da la vitamina D, claro, el claro. exceso del sol es lo malo. Es lo malo. Muchas gracias, doctor Carlos Rivera, dermatólogo, que ha estado con nosotros en el primer tema de nuestra experiencia de salud aquí en Buena Salud, eh, cómo cuidar la piel en el verano. Nosotros continuamos, porque nuestro programa es de 7 a 9, los días domingos, blanqueamiento dental. ¿Es bueno blanquearse los dientes, usar alguna sustancia para blanquear los dientes? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a hablar mitos y verdades, porque a veces de repente no es bueno. O en algunas personas sí se puede hacer y en otras no. Blanqueamiento dental. Vamos a, a en el siguiente bloque vamos a conversar sobre ese tema. El, hacemos una breve pausa y regresamos. Soy el doctor Dante Nixon. no se vayan. Buena salud.